¡Hola! Muy buenas, eh, hoy os vengo con un nuevo vídeo, eh, esta vez ya con un tema preparado y el tema de que quería hablar hoy era un poco, bueno ya les ya comenté en el vídeo de presentación que una de las cosas que me gusta hacer es hacerme mi propio, mis propios trajes, mi propia ropa para los conciertos y las actuaciones que hago, entonces una de las cosas que les quería mostrar era un poquito de dónde saco inspiración, qué material tengo para, eh, para inspirarme. He preparado un poquito algunas cosas uh, material que tengo, libros de fotos, con bueno, photobooks, eh, DVDs y cosas así. Entonces voy a un poco a explicar eh, qué, qué es lo que tengo, por qué y, y cómo lo utilizo. Eh, hay muchas cosas que he comprado que tengo que ha sido por... Porque soy fan de, de los grupos en concreto o porque los he ido, lo he ido acumulando, lo he ido coleccionando desde que, desde que empecé a, a armar mi colección. Y hay otras cosas que sí que he ido muy concretamente a, a comprarlas justamente porque, eh, porque me iban a, sabía que me iban a servir como, como inspiración o ¿no? porque me gustaba ver el detalle de, de, de lo que son los trajes o, o la ropa que llevan. Voy a empezar creo por lo que más, más, más, más me, ha, me ha ayudado o más me sirve y creo que sirve bastante de, de referencia que son, eh, lo, que son los, los libros que algunos fotobooks que algunos grupos sacan que son referencias directamente, perdón referencias, son fotobooks directamente de trajes, de, de, de un recopilatorio de los trajes que lleva. En este caso uno de los primeros que salió de, de, los, de 48 fue el de KB48 es este libro en el cual tiene todo, todo, todos los trajes hasta esa fecha que esto salió en 2017 si no mal recuerdo y tiene todos los trajes de, de ellas desde, ese momento, desde, que, desde que empezaron hasta el 2017 todos los, los trajes de los singles, todos los trajes de los stages, de conciertos de cuando salen en la televisión, un montón y lo bueno de, de esto a mí lo que me gusta es que puedes ver todas las variantes del mismo traje. Eh, también, bueno, tiene obviamente mucho, mucho detalle de, de, de, de los trajes, de, cómo, de qué es lo que les inspiró, de por qué lo hicieron así, de por qué. Si hay unos que tienen transformación porque, o porque se abren y, y luego es un traje diferente. Entonces, esta, la verdad, que, bueno, a mí es uno de los que de cuando lo anunciaron fui corriendo a, a, a pedirlo. Porque me gustaba mucho la idea, siempre me han gustado mucho los trajes de IKB48 y la verdad es que este lo quería en mi colección. El, los diseños de IKB48 son de la compañía Oshare Company y al principio no se llamaba, bueno, no era una compañía sino que era una sola persona con sus ayudantes y. Pero bueno, hicieron un, una compañía bien grande donde que hacen todos los trajes de, de 48 Luego de este, eh, sacó Skate es que también, sacó su, su versión y la verdad es que obviamente <ríe> enseguida que, que supe que, que iban a sacarlo eh, tardé un poco más en, en comprar este, este lo, lo conseguí en, en Japón y, y lo estuve buscando para obviamente porque tiene muchísimos trajes muy bonitos, tienen muchas cosas. Eh, muy variado, sí que tiene un poco un aire diferente a IKB48, pero bueno, siguen siendo muy, muy similares. Algunos incluso son los mismos porque como han hecho eh, las mismas canciones, en algunos casos en conciertos, ya han utilizado los mismos trajes. Entonces se re, algunos se repiten, pero tampoco muchos, son muy poquitos. Y, y en ese sentido, bueno, tiene el mismo formato que el de IKB48 y está muy bien. Y la verdad, bueno, yo ya veis que tengo a veces le pongo, le pongo poses y cosas así para, para buscar alguno, alguno que me gusta en concreto y está muy bien. De hecho también esto sirve si a alguien le gusta hacer cosplay de, de idols, también sirve bastante para, ver, para tener referencias. Y en algunos casos, como hacen zoom o como se ven muy bien los detalles o, o dicen el material, pues también puede servir para eso. Entonces, todos este, estos dos libros, la verdad es que son para mí mmm, perfectos, tanto como fan como, como alguien le, que le gusta los trajes más de espectáculo y, y de baile. Está muy bien. Luego, de, de la, en la misma línea de este, está este de Love Live. Que yo no soy, no sigo Love Live básicamente, sí que sería Miyuzu mmm, cuando, bueno, ni cuando, ni cuando se llamaban así, antes del anime y me gustaban, pero luego de eso ya no seguí mucho no me acaba de convencer o no me acaba de, de gustar tampoco no de mi estilo pero cuando sacaron, lo anunciaron este libro la verdad es que me pareció interesante porque algunos trajes yo los he visto en, en, bueno, en, en, en internet en, en redes sociales sí que los había visto y me habían, me habían llamado la atención porque me gustaban y, y me gustó la idea de, de, también de tener un libro de estos para para usarlo como referencia, para ver detalles, para inspirarme y en concreto hay, hay uno que me gusta mucho estos, este, todos estos, toda esta colección digamos me gusta bastante y, y se parecía mucho a uno que había diseñado era más o menos del estilo, uno que he diseñado que aún no he hecho y me gustaba la idea también de ver cómo, cómo habían conseguido hacer algunas cosas y, y para usarlo como, como referencia para ver todos los detalles me pareció me parece interesante. De este tipo de libros hay, hay otro, otros hay dos que tienen. Bueno, no conozco muchas que, que lo tengan, pero la verdad es que es una de esas cosas que siempre digo, deberían todos los grupos del mundo, no solo japoneses, deberían tener, sacar un, un, un recuperatorio de sus trajes para conciertos, para, para promociones, porque en general eh, son, siempre son o muy originales, o muy bonitos, son muy únicos, entonces yo creo que siempre, siempre bueno, estaría, sería genial que todos los grupos del mundo de música, de, de, bueno, de teatro, da, seguro que obviamente hay, ¿eh? que, yo, que, que he visto de otras cosas, pero me encantaría que todos los grupos del mundo y los que me gustan obviamente también, sobre todo, eh, que, que sacasen este tipo de recuperatorios. Porque poder ver el detalle, poder ver... Eh, por qué el diseñador lo hizo así, por qué, qué, qué quería con ese detalle o qué quería, qué quería transmitir o qué querías que se viese o que, que llamase la atención en un escenario, pues la verdad es que, que está muy bien. Entonces un poquito de la mano de eso, de, de hablar de, de cómo se ve un, un traje en un concierto. He ido comprando muchas veces eh, photobooks de idols eh, de conciertos, no solo los típicos photobooks más gravier o más de libro de fotos, Sino que tan, muchos de, de, de conciertos. Y, y tengo, tengo muchos, pero aquí he elegido unos cuantos como para mostrar a qué me refiero. Y son este tipo de libros. Este en concreto no es no solo de concierto, pero tiene muchas fotos de Morita Kachisato, de, de conciertos. Y están muy bien porque puedes ver no solo fotos de concierto, sino que también fotos de los trajes, un poquito más. Eh, foto más. Eh, de sesión de fotos en donde puedes ver los colores puedes ver bien las telas bueno, tienen diferentes fotos de, de un mismo traje y la verdad es que me encanta este estilo también como, como me gusta variar y tener referencias de no solo de idols actuales ni de, ni de idos solo de los 2000 sino también tener alguna referencia de, de otro tipo de estilos pues este, este lo compré hace poco este año pero bueno me encanta, ahí, a ver, bueno, ese es uno de los trajes que me gusta mucho, pero bueno, hay muchísimos que me encantan de ella y, y son muy originales y son muy bonitos. Son, son Y lo bueno de este tipo de trajes, de ver, perdón, de, de tener referencias de fotos de, de conciertos, es que puedes ver un poco mejor eh, qué tipo de trajes funcionan en el escenario, cómo van a... Um, que, bueno, que sean cómodos para, um, para bailar, que sean cómodos para moverse dentro del escenario que además a, a nivel de luces, eh, de toda la iluminación que haya en el concierto se vean bien Yo, por ejemplo también tengo este de, de Pixies, Pixies, que es un grupo Idol Seiyuu ellas son seiyuu pero bueno, también, también tienen su grupo y hacen, hacen canciones tanto para anime como para, hacer, para promocionar el, el grupo entonces todo este tipo de, de fotos de conciertos vienen muy bien. Por eso, por, para ver el detalle de los trajes, para ver fotos grandes de los trajes. Y por ejemplo también tengo otro de, de Beauty En el cual eh, los trajes de Hello Project en esta época sobre todo son, son diferentes, son más originales. Esto, si veis... Son, son bastante diferentes a los que quizás estamos acostumbrados ahora mismo eh, a nivel de, de idol que son más tirando a mono y bueno mono, kawaii, bonito y, y los detalles quizás sí que son, pueden ser cargados pero pero es bastante diferente a como, lo, a como, como los trajes de que los en general esto por ejemplo, ¿ves? son muy bien, son muy muy diferentes bueno en este, en este grupo en concreto son bastante diferentes entonces también de Hello Project tengo algunos, eh, los trajes de Hello Project a mí siempre me han gustado mucho y tienen un, suelen tener un, un, un estilo bastante diferente a lo que son las idols eh, convencionales, tanto en los 2000 como ahora en, en el 2000, 2010 y a partir de ahora de 2020 también son, siguen siendo bastante diferentes. Entonces un poco de, de la mano de, también de conciertos, algo que siempre también que hizo mucho de referencia son todos los conciertos en general bueno yo como colecciono muchos dvds y blu-rays de conciertos tengo de, de todos los grupos que me gustan y que han sacado pues tengo siempre mínimo tengo uno solo, o, el, o el que más me gusta o, o alguno en concreto porque quizás he ido o, o por lo que sea pero siempre intento tener uno y lo bueno de los conciertos es que caso por ejemplo sobre todo de, la, de estos últimos años eh, que, que han empezado a sacar todo en blu-ray la mayoría de, de conciertos vienen con, con un librito en el cual además de, de tener fotos del de, de mismo concierto como, como veis aquí tienen también fotos eh, más promocionales digamos que son como donde puedes ver el traje entero, bueno uno de los trajes concretos o, o incluso todos y la verdad es que está muy bien por eso para poder ver y, y la mayoría de conciertos en DVD o Blu-ray o, o, o incluso los que vienen con un CD vienen con un librito con, con fotos de, del concierto y obviamente en caso de que no tengan los conciertos para mí siempre son también una referencia porque si encuentro un traje, si veo un traje que me gusta, eh, lo primero que hago es ponerlo en el ordenador y empezar a hacer capturas y guardarlo para para tener mi colección, digamos, de, de referencias. Entonces esto, la, la mayoría de, de conciertos, eso, este, fijaros, tiene un librito enorme con, con fotos. Pero todos, todos, todos, casi todos, ahora los que los que sacan tienen tienen su libro con con, con imágenes de, de conciertos, con fotos... donde puedes ver muy bien el traje. Entonces esto sí también es algo que, que, bueno, que yo utilizo mucho. Si, si quiero aspirarme, si tengo ganas de dibujar o diseñar algún traje nuevo, eh, me pongo conciertos o, o me pongo a mirar los, los libritos. Entonces, bueno, un poco ya a nivel de, de idols. Por cierto, es una de las cosas que más, más, más reviso. Pero también eh, las idols suelen sacar fotos eh, para coleccionables. En general, tanto lo sacan en sus CDs como en un extra, o, o también lo venden en revistas, o... Normalmente la gente lo suele conseguir de segunda mano, digamos, en tiendas que hay allí en Japón dedicadas sobre todo a idols y tienen, suelen tener muchas fotos en un, en un mostrador en un, o puestas para que tú puedas coger un, un, un taquito de, de fotos buscar las que te gustan y suelen salir entre, nada, no sé, quizás la más barata 10, 20, 30 céntimos hasta uno lo normal es como mucho un euro, como, como mucho pero obviamente depende de si, si la chica o el grupo es muy conocido es super, o, o la foto en sí es muy rara Puedes llegar a salir súper caro, ¿no? Pero en general puedes conseguir eh, muchas fotos bastante baratas. Entonces una de las cosas que yo hago es eh, normalmente no coleccionaba fotos, pero me gusta coleccionar las que, las que son de idog o que me gustan o que justamente llevan una o ropa que me gusta en este caso, es ropa normal, pero, pero me gustaban los trajes que tenía. Y si no, de eso, de trajes en concreto que sé que me gustan y entonces voy coleccionando las fotos de, de los, de los trajes y de las chicas en concreto que me gustan entonces voy usándolos también estos de, de referencia incluso algunos los he usado de referencia para hacer el cosplay pero, pero también me gusta tenerlo para, para usarlo de inspiración en general eh, son fáciles de conseguir de, de grupos quizás menos conocidos Cuesta más, pero si son más o menos conocidos, es bastante fácil encontrar, tanto por internet, eh, como en, la, en una tienda en Japón. En general son fáciles de, de conseguir. Tengo estas de, de Chiqui, por ejemplo, y Chiqui Pared de aves Y aquí tengo muchas de, de Supergirls. Muchas de estas son fotos promocionales de, de conciertos, de, perdón, de conciertos, de, de singles que dependiendo, quizás te viene una foto en una tienda, en otra tienda te viene otra y la gente lo que hace es eh, comprarse quizás todas las copias, eh, o sea, todas las versiones en todas las distintas tiendas para tener lo, todas las fotos diferentes. Pero bueno, yo lo consigo, algunas sí que lo he conseguido de algún CD que he comprado y me ha venido de extra, pero la gran mayoría lo, lo he conseguido comprando allí o, o aquí de, por internet he elegido las que me gustaban y ya está vale, entonces esto es lo que a nivel de idols reales excepto el de Love Live eh, que tengo y que utilizo como referencia pero es verdad que también eh, lo que son idols eh, de anime o de videojuegos también tengo algunas cositas en especial de Idol Master que básicamente casi es lo único que eh, de Idol 2D que se le dice que tengo. Sí que además llevo muchísimos años siguiendo y escuchando la música de los, del videojuego y de y que van sacando las la sellos, pero he ido comprando algunos, algunos libros, algunos fotos, más que photobooks se llama, bueno, artbooks o, o libros de ilustraciones. Eh, muchos de estos salen para cada tour que hacen, aniversario, concierto, y, y no tienen tantísimas fotos de los trajes, pero con, incluso ya con la portada me sirve. Dentro sí que tiene algunas fotos de esas mismas eh, en individual o porque el resto ya es de, de las sellos, pero ya me sirve bastante también para, para ver la referencia. De Idol Master tengo alguno más, bueno, tengo varios más de este estilo y alguno más, este que es, es el primero que, que compré de Idol Master, que son las ilustraciones de todas las portadas de los CDs y tiene varias cosas. Algunas son ilustraciones eh, con ropa normal, digamos, pero tienen también ilustraciones de, de, de los trajes. Entonces sí que también todas estas me sirven para, bueno, para referencia y para ver los detalles. Luego también de Love Live, básicamente no tengo mucho y esto es casi lo único que tengo. Lo compré un poquito antes de que saliese el anime y, y claro y tener los trajes aquí de, de referencia también me viene bien y de anime realmente no tengo mucho más sé que hay muchas series de anime pero a mí no me acaban de bueno no sigo tanto y como he comentado antes me gusta mucho tener referencias reales eh, porque al final en eh, los dibujos los trajes pueden ser muy bonitos, pero al final eh, no, son, no son de verdad no, y a lo mejor no funcionan realmente en un escenario, ya sea porque o las formas que tienen el, el dibujo son imposibles o casi imposibles eh, o porque realmente bailar con eso no es cómodo o porque a nivel de colores no pega o no queda bien en un escenario con luces o sin luces o al aire libre o, o no al aire libre, dependiendo ¿no? de... de de cuándo vaya a utilizar ese traje, entonces por eso prefiero eh, tener como referencia al final hay dos reales que, que al fin y al cabo también son las que más me gustan a mí y son las que sigo y, y sirve muchísimo más, a mí me sirve más el, el tener una referencia real para, para, tanto para inspirarme como para basarme, porque obviamente yo no he estudiado eh, nada de diseño ni de, ni de costura y no sé tampoco tanto, entonces me sirve para, para guiarme un poco, ¿no? Entonces ya un poquito dejando de lado lo que tengo a nivel de, de idols, de referencia pues para mí una de las cosas eh, que siempre me, me inspiraron tan, desde chiquita a nivel de, de lo que es ropa y no, no, no solo ropa obviamente eh, casual o, o de vestir normal Sino a nivel más fantasioso, más de espectáculo, quizás, eh, ha sido también el manga de anime. Y una de las cosas que más me llamó la atención o que más me gustó de, de pequeña fueron los diseños de, de Clamp. Clamp son las mangakas que crearon Carcaptor Sakura, eh, Kobato, Magic Night Rages y bueno, bueno, su base. Tienen muchísimos mangas que seguro que conocéis, mangas de anime. Y, y desde pequeña a mí me, gust, me han gustado muchísimo y los diseños que hacen obviamente a quien no le gusta no le gusta los diseños que o los, bueno, sí, los diseños que hace que hace Tomoyo para Sakura entonces básicamente una de las cosas que a mí de pequeña siempre me ha inspirado en este sentido ha sido eh, Carcaptor Sakura y es por eso que yo tengo varios bueno, tengo varios álbumes de de Carcaptor Sakura tanto del manga como del anime y, y ver los diseños que tiene, ver los colores que utilizan y todo esto, la verdad es que sí, bueno, siempre me ha, me, me ha aspirado y, y quiero hacerlo, siempre he intentado un poco seguir un poco el estilo. Obviamente no, no, no puedo hacer cosas iguales porque esto es, como decía antes, eh, esto es fantasía, digamos, no es real y hacer algo así tan, tan grande muchas veces o con tanta cosa... Eh, no sería cómodo para bailar, pero, pero bueno, siempre, siempre me ayuda. Y algunos trajes, y es verdad que sí que de Sakura, sobre todo cuando lleva pantalones cortos o ropa un poquito más de verano, digamos, pues sirve muchísimo más. Yo, yo imagino que a mucha gente le debe gustar los diseños que hacen Clam a nivel de, de ropa. Bueno, imagino, no, sé, sé, sé que, que a mucha gente le gusta y, y yo creo que, que te, si, si te gusta un, un estilo concreto pues aplicarlo usarlo de referencia o de inspiración pues puede venir muy bien los mangas más más más viejos que tienen son un poquito más ochenteros ochenteros noventero. Y, y también la ropa obviamente me gusta mucho así que el estilo quizás no es no es el que seguiría tanto pero sí que hay cosas que que la verdad que me gusta entonces esto a nivel de cosas físicas es un poquito lo que tengo y lo que uso cada vez que necesito inspirarme o que quiero buscar referencia de algo o, o mirar bueno, inspirarme en general pues es lo que utilizo y obviamente algo que, que siempre, siempre, siempre, siempre estoy mirando todos los días, eh, en cualquier momento que tengo es eh, Instagram, es algo que, que creo que todo el mundo utiliza ahora de referencia para lo que sea en general arte, más que de referencia o inspiración y no solo en Instagram, sino en Google, buscar imágenes. Entonces, una de las cosas que tengo y que utilizo mucho es eh, buscar el hashtag #aidoruisho uh, que #aidoruisho es eh, outfit o trajes de idols. Eh, con este hashtag, ahí de, puedes encontrarte de todo, ¿no? Pero hay muchísimos diseñadores, tanto profesionales eh, que trabajan ello y que, y que se dedican casi 100% a hacer trajes de idols. Eh, lo utilizan mucho estos profesionales, pero también lo utilizan mucho gente más amateur que quizás hacen diseños, eh, que a lo mejor lo hacen por, porque lo quieren publicar y ya está, pero no lo hacen en verdad, no, lo, no lo crean el traje. Con este hashtag voy he ido encontrando muchos diseñadores eh, que a lo mejor no conocía y, y la verdad es que también está bien eso, para ir siguiendo nueva gente. Sí que igualmente en Instagram sigo a, a los diseñadores Oshare Company que son los de, los de 48 Sigo también a, a Kimura Yu que es la, la que le diseña los trajes a, a Wasta No todos pero les ha diseñado algunos, sobre todo los que son más llamativos, eh, son, son, son de ella Luego también otra de las diseñadoras de, de Wasta que es Marin Hirato eh, también ha hecho de, de Denpa Gumi o sea que vais a encontrar ahí muchísimos diseñadores que, que están poniendo sus, sus creaciones o que, o que ponen la foto directamente del grupo IDOL o que en un, algunos casos ponen fotos de los trajes e incluso al detalle. En el caso de que, que fue Kimura Yu que puso, puso fotos de, de todos los accesorios de uno de los trajes de Guasta, puso también eh, imágenes del patrón, también pone los diseños iniciales, sus dibujos y luego como, como quedaron al final, eh, llevados a la realidad y, y, ya, y ya confeccionados entonces estaba muy muy muy muy bien usar ese hashtag y buscar, yo directamente sigo el hashtag porque hay muchísimas cosas, cada día suben sí que a veces encuentras alguna cosa que alguien ha puesto un cosplay o algo que no tiene quizás nada, tanto que ver pero está bien y también lo utilizamos mucha gente como yo o gente de, de occidente o gente japonesa también eh, en Japón normalmente hay dos más underground o que son más amateurs que no, quizás no son, no son profesionales del todo aún que se hacen sus propios trajes o luego en, en occidente hay muchos que lo utilizamos y, lo, y ponemos también nuestros diseños y está muy bien, entonces ese hashtag básicamente es uno de los que más recomiendo y también utilizar ese, eso para buscar en Google porque si, si buscáis también vais a encontrar que hay gente, hay diseñadores que quizás no tienen en Instagram o que en Instagram quizás no suben tantas cosas pero si buscáis por, a, por Google, podéis encontrar hay un, una diseñadora que me gusta mucho, que se llama Junko y tiene su página web y, y allí pone todos los diseños que ha ido haciendo desde que, desde que empezó básicamente y tiene fotos de todos, todos todo los trajes. Tiene, además lo tiene clasificado por, por trajes que ha hecho idols, por trajes que ha hecho quizás para competiciones de baile, para espectáculo. Eh, tiene, una, bueno tiene todo clasificado con todo lo, con todos los trajes que ha ido haciendo en algunos casos solo pone fotos de, del traje pero en otros pone quizás del diseño inicial pone el proceso pone fotos cuando está probando bueno un poquito del todo el proceso que ha hecho del traje también otro hashtag que, que sigo y que reviso de vez en cuando es bueno y yo eh, original hay, hay varios que, que están bien pero bueno el, básicamente el que más se utiliza es el y, y que vais a acotar un poquito más es el de, el de y diría que más o menos eso es todo eh, seguramente alguna quizás lo, algo me he dejado pero pero más o menos esto es todo lo que lo que yo utilizo para, para referencia así que por eso eh, espero bueno que les haya servido un poquito lo que lo que les he contado de, de que utilizo para, para inspirarme o que utilizo de referencia y si queréis comentarme vosotros también, los que hagan cosas como yo eh, cómo hacéis vosotros lo que us, usáis de, de referencia o de inspiración pues también me gustaría escucharlo o leerlo y, y si hay alguna cosa en concreto que queréis saber cómo, cómo lo he conseguido, dónde lo he conseguido o el nombre, el título, lo que sea para que vosotros también lo podáis buscar también me dejáis un comentario o me lo escribís por privado y os ayudo a, a buscarlo. Y nada, eh, espero que les haya gustado el vídeo. Y antes que me olvide, eh, he elegido esta camiseta de Paspo porque justamente se veían los, los distintos trajes de sus singles. Eh, es, el, es el traje de su cuarto... ay, perdón, el traje de la camiseta. Del cuarto aniversario de ellas Entonces por eso tienen todos los, los trajes de los singles que, que sacaron hasta ese momento Pero nada, eso Espero que les haya gustado el vídeo eh, Y si les ha gustado y, si lo, y, y quieren ver más eh, Suscríbanse a mi canal y darle al like A la manito y, y nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo <risa> Adiós